Es más, ya tenemos como 50 promociones que se han anotado para eh, sus respectivos actos de graduación yo no sé si alcanzaremos van a tener que ser actos simultáneos, no simultáneos sino eh, inmediatamente termina uno, comienza el otro consecutivos, en fin entonces eh, eso lo vamos a decir La Casa Grande del Pueblo fue inaugurada este jueves por el gobierno en la oportunidad el presidente Evo Morales invitó a los recién casados a visitar la infraestructura y ascender hasta el helipuerto ubicado en la azotea del edificio de 26 pisos las puertas de la moderna infraestructura también estarán abiertas para las promociones de los colegios o universidades. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que se trabaja en un protocolo. Simplemente hay que eh, pues, eh, lograr un equilibrio entre lo que es eh, los estándares de seguridad del edificio con lo que es la apertura a la ciudadanía que desee eh, pues, eh, participar. Nuestra intención es que desde mañana pueda darse esto, estamos organizando las cosas precisamente para ello. Además del despacho presidencial, en la infraestructura funcionarán las carteras de comunicación, culturas y turismo, medio ambiente y agua y energías.